Amigos, bienvenidos a Buenos Días Miami, aquí en Tele Miami, mi casa. Hoy, en Buenos Días Miami, a las 8 de la mañana, contaremos con la presencia del joven escritor de origen cubano, Raúl Quintana Selleraz, que viene a presentar su libro, La Frase, en el cual encontraremos polémicas definiciones de los conceptos más profundos que guían nuestros pasos por la vida, Media hora después nos visita la destacada periodista y exilada política venezolana Patricia Poleo, quien se va a referir a la situación actual en su país. A las nueve tendremos a Eloy Aparicio y al doctor Calixto García de la Cámara de Comercio de la calle 8 para hablar de los proyectos de la Cámara durante este año. Y continuamos con Gregorio Rodríguez, activista comunitario de Impuestos Justos para Todos, y el proceso de elecciones adelantadas que se está llevando a cabo en el condado Miami-Dade. A las 10, compartiremos con Diego Trinidad, historiador y analista político, con quien conversaremos sobre temas de actualidad. Finalizamos con Julio González Rebull. Y vamos a comenzar la mañana con la juventud, abriendo eh, un eh, paréntesis, ¿verdad?, para que eh, un joven escritor, estudiante, todavía ha escrito varios libros y vamos precisamente a hablar de uno de sus libros. Se intitula La frase en el cual vamos a encontrar Polémicas definiciones de los conceptos más profundos que guían nuestros pasos por la vida. Es muy interesante y va a ser muy interesante para nosotros hablar con él y que ustedes puedan también hacerlo y que hablemos del libro, la frase que está a la venta en la librería Universal, la librería Impacto y en Amazon and Barnes and noble ¿Ok? Así que... Eh, te doy la bienvenida, buenos muchas días, gracias. mucho gusto. De buenos días, Tomás, aquí, muchas ¿verdad? gracias, un placer estar aquí. Es Raúl Quintana. Raúl Quintana, Selleras ¿verdad? es mi apellido materno, pero generalmente, sí, sí. puedo ir por Raúl Quintana. En Cuba nosotros siempre decíamos los dos apellidos, aquí la gente usa por uno solo, ¿verdad? Pero el, el tuyo es, es Raúl Quintana Selleras. Exacto. Ok, bueno pues... Eh, eh, ¿Este libro que, que tú acabas, de, ¿acabas de, pre de presentar ya o hace tiempo que está No, en de el hecho mercado? la publicación la hice el año pasado, pero esta sería la, mi presentación oficial del, del libro. Del libro. Exactamente. Bueno, eh, ¿qué quiere decir, eh, qué, qué tú quieres decir con el libro, con la frase? Bueno, las frase fueron ideas que me vinieron llevando a, a, a, a medida, desde los 17 años me empezaron a hallar ideas. Y inicialmente no tenía un proyecto de cómo formar el libro. Pero, a medida que esas ideas se fueron eh, volviendo más extensas, en ah, ah, medida la tarea de, de empezar a, reunir, a reunirlas, a, a formar la idea central de la frase final que compone el libro. Y el libro está compuesto por 100 frases en cada capítulo, que vienen a funcionar como un índice o un mapa dentro del propio libro. Y cada frase es un tema específico de la frase final que compone el organismo, que sería el libro. Serían, digamos, eh, sus temas o ideas centrales, a los cuales el lector puede referirse, como un acceso rápido y un acceso al, al cual el lector pueda sentirse más identificado. Bueno, háblanos un poco de ti y ¿a qué, a qué tú te dedicas, pues ya, ya yo le dije a nuestro Nuestro, sí, usted le ah, que eras estudiante todavía, pero trabajas también. Sí, ah, mis amigos me dicen que yo tengo lo mejor de los dos mundos, por un lado la filosofía, que es mi gran pasión, y por el otro lado estudio informática en FIU, en la universidad. Ah, estoy en cuarto año y estoy a punto de graduarme. Así que tengo por un lado la, esa tendencia científica y esa boca, y por otro lado la vocación literaria. Eres muy joven y, y en sí, realidad claro. eh, casi por lo general la gente que escribe en libros pues lo escriben cuando ya son personas mayores, sí. más o menos tienen mucha experiencia. Pero bueno, eh, eh, tú parece que tienes eh, experiencia porque en este libro encontramos polémicas definiciones de los conceptos más profundos oye, que guía nuestros pasos por la vida y, y, y a mí me, me, me asombró. No, no he podido leerlo completo, pero he leído algunas partes y sencillamente creo que a través de sus páginas eh, podemos tener, hacer algunas definiciones. Por supuesto. Que a lo mejor a unos les gusten y a otros no les gusten, pero lo importante es que ellos puedan leer el libro y puedan comprar el libro que... Eh, como les dije, está a la venta en prácticamente todas las librerías de aquí de Miami. Librería Universal, Librería Impacto y en Amazon, and Barnes and Noble. Sí, creo que es un acápite una muy importante. Y es que mi libro no pretende ser una ley de conducta, ni una guía, ni pretende ser una nueva religión, ni nada por el estilo. Es, es Simplemente, prácticamente que cada cual haga su análisis. Exactamente. Llegar a cada cual a sus propias conclusiones. Es un análisis eh, que busca la reflexión el lector que le haga pensar temas específicos que el lector en, una vida, en la vida diaria generalmente no analiza. Y creo que son preguntas válidas, son preguntas nobles que el lector se haga. Uh, por ejemplo, en una de las páginas eh, yo menciono la definición de envidia. ¿A quién no le...? ¿La le, envidia? Exacto. Oh, oye, oye. Es, es algo que, que al, Ay, al lector le, le, te, le tiene que resultar interesante. Y básicamente, eh, a grosso modo, el libro es mucho más extenso que, que lo que uno pueda decir en una entrevista, pero, a grosso modo, lo que establezco es una dicotomía entre dos tipos de envidia. Una envidia que considero positiva, que sería una envidia que tiende a, a emular, a imitar, a, a un personaje... A mejorarte tú mismo Exactamente, para... a un Exacto. personaje que, consideremos, que consideramos ideal. Eh, un ejemplo clásico de este tipo de envidia sería el cristianismo, que es el, ese deseo de los cristianos de tratar de emular o imitar la vida de Cristo. Um, otro tipo de envidia, que es generalmente la que nos ocupa, porque es la que nos hierra, la que nos molesta, sí. que sería la envidia negativa. Eh, esa envidia, uh, yo creo que esa envidia inconscientemente, incluso a veces hasta conscientemente, intentamos, uh, reconocemos que la persona hacia la cual sentimos esa envidia es superior a nosotros en un punto determinado. Era como Martí decía, el árbol de la uh, envidia no intenta superar el árbol de la virtud, sino que intenta cortarlo. Es una gran definición Tremendo de lo que la envidia sí. significa. Sí, sí. Uh, y, y lo bueno de esto sería que, que se lean el libro y entonces que analicen, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué cosa es la envidia? Vamos a ver, la, la envidia mala y la envidia la envidia que produce algo. Y entonces, pues, se puede hacer un análisis y, y, y me parece que, oye, está muy interesante eso. Sí, eh, lo... eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿Qué otras partes más hay en... Eh? Bueno, hay, ah, hay unos.. Sí, una cantidad de, eh, temas de hecho, cierto. ¿no? Eh, hay más de 35 temas en el mm -hmm. compuesto general del libro. Pero otro tema interesante sería el análisis de la ambigüedad entre el bien y el mal. Muchas culturas siempre han definido uh, conceptos diversos y diferentes sobre qué sería bueno y qué sería malo, pero creo que todas tienen una máxima en común. Y esa máxima sería tratar de hacer el mayor bien que puedas mientras estés haciendo el mayor mal. Uh, y la definición que yo hago del bien y el mal es que a través de la historia Uh, en un sentido cultural estrictamente le damos, uh, asignamos al bien y al mal como etiquetas eh, por ejemplo en la edad media era común eh, la, la inquisición eh, tendía a quemar a los herejes y la práctica popular era que el pueblo iba a la, a la plaza pública a disfrutar cómo esa práctica ocurría sí, sí. lo cual en estos días sería considerada una práctica sádica y qué me dice en la biblia desde levítico en la ley Uh, se consideran las relaciones homosexuales, por ejemplo, como abominaciones, y en estos días son tendencias modernas, incluso sofisticadas, en muchos estados de la Unión aceptan incluso matrimonios homosexuales. Es algo, los conceptos, eh, tener una idea del bien y el mal que no cambia, que es inmutable, yo creo que eso tiene una idea cerrada de la historia, creo que la historia evoluciona, con, de la misma manera que evolucionan los organismos, creo que de la misma manera los procesos sociales evolucionan y, trans, y sufren una transición de algo que es sencillo hacia algo que va a convertirse en algo más complejo y que tiende a perfeccionarse Y en realidad yo creo que lo que la gente pueda sacar del libro es precisamente lo mejor de, de lo que estoy pasando ¿no? es decir, analizarte para ver si, si lo que estás haciendo vale la pena o no vale la pena eh, vaya, eso es, es algo que hay personas que, por ejemplo, en el caso mismo de los homosexuales, ¿verdad?, que, que tienen un odio rampante contra el, el, los homosexuales. Y entonces eso es una cosa, yo, yo creo que es absurda, yo yo no puedo odiar a nadie porque sea lo que él le dé la gana de ser. Exacto. ¿Tú te das cuenta? Eso es una cosa de... Eh, pero eh, sí, de, lo puedes odiar porque sea un tipo, un canalla, el eh, que eh, abusa de la gente el que eh, habla mal de todo el mundo, entonces yo con ese no quiero tener ninguna relación. Completamente de acuerdo. Creo que nosotros como seres humanos, fuera de todo tipo de religión, fuera de todo tipo de ley, creo que nacemos con un sentido de moralidad. Y esa moralidad no debe uh, ir orientada ni a diferencias o orientaciones sexuales, ni a diferencias de género. En una de las sesiones, por cierto, uh, menciono, hago una valoración del feminismo. Que creo que es una tendencia y un estilo de vida perfectamente válido y es la oposición simplemente a, esta, a este control patriarcal que sufren las féminas desde que nacen y es algo contra lo cual debemos oponernos, no creo de la misma manera que nos hemos eh, opuesto a, a crímenes raciales, no creo que debamos enforzar el control uh, un control patriarcal estricto no sobre la mujer, sino sobre el mismo hombre. Creo que el control patriarcal también afecta al hombre en muchos casos. Sí. Y tiene... Pero a las mujeres más. No, por supuesto, seguro, seguro. Sí, las pero... mujeres tienen, tienen muchos problemas. Bueno, estamos a, a, a un día o dos días de, de, que, de que se va a celebrar el Día de la sí, Mujer. La de la mujer, mujer el, 8 de marzo, el 8 de marzo. El 8, ¿no? Sí, el 8 de marzo. Mañana. Oye, eh, eh, en realidad es eso y, y las mujeres de, muchas veces sufren y. Y tienen una situación terrible. Eh, mira ahora mismo lo que está pasando con, lo, con los ataques que le hacen a los niños. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien puede matar a dos niños por gusto? Como pasó hace hace una, no hace 24 horas todavía. Y, y, y, y, y ese hombre, ¿cómo, cómo pudo hacer eso? Y, y la mujer está desaparecida, posiblemente mató también a la mujer. ¿Cómo, cómo, cómo estas cosas pueden pasar, chicos? Es eh, increíble. Es algo, es algo terrible. De Te he hecho, muchas mucha de estas tendencias... Uh, quizás a muchos oyentes o le, eh, quiero decir televidentes no le, no le agrade la idea pero uh, muchas de estas tendencias tienen origen en el inicio de la cultura y particularmente si recuerda la biblia uh, eh, uno de los castigos que, que Dios le asigna a la mujer no solamente que sufriría tremendamente sus partos y mucho menos de que se meta la anestesia sino que Dios le dice que el hombre se os, eh, enforzaría un señorío sobre ella y ese señorío no solo se, se aplica a, desde el lado del hombre, sino a la sociedad misma haciendo roles tradicionales. Por favor. Y... mira, sí, a la mujer a los países árabes, por Dios, es una sí. cosa espantosa. No se tienen que taparse la cara, tienen que. Pero, pero por qué es eso si, si en realidad de, de, de lo mismo de, de, de, es un hombre que una mujer nace que, que Dios es el que decide, ¿no? Si eres hombre o eres mujer. Sí, y, y en y... esos países árabes es un ejemplo perfecto. Hay una enajenación tal que las mujeres rehusan aceptar que, que están enajenadas ellas incluso disfrutan de, de portar ese velo, ya está tan insertado en la cultura es como la cultura esclavista ya el, en la Roma clásica el esclavo muchas veces ya eh, estaba como grabado en su en su subconsciente que la esclavitud era algo positivo eh, el, dogmatismo, el dogmatismo y la inmutabilidad de, lo, de los procesos sociales creo que es letal para, para la raza humana, creo que Creo que el cambio es fundamental, la evolución es vital en el desenvolvimiento y en la búsqueda del, perfe del perfeccionamiento. Creo Fíjate, que... sobre la profundidad del análisis, que, que, que el, el libro aquí dice que de cada teoría, de cada trozo de conocimiento, de cada segundo de tu vida, de todo busca una aplicación práctica. Es un buen consejo, ¿no? Y uh, me agrada que mencione uh, el pragmatismo de toda obra que tratamos de hacer, muchas veces hemos oído decir que la única diferencia entre el conocimiento adquirido que es inútil con respecto al conocimiento adquirido que es útil sería que uno es mucho más difícil de, de obtener. El conocimiento útil uh, enfoca mucho más esfuerzo y tiene una recompensa. Esa recompensa es buscar la aplicación de ese conocimiento adquirido. Recuerdo uh, en el tiempo que el imperio bizantino estaba desapareciendo los uh, uh, monjes se preocupaban por determinar si los ángeles tenían o no memoria mientras el imperio, el imperio se estaba cayendo en pedazos eh, y eso ha pasado a la historia como hacer preguntas bizantinas que quiere decir hacer uh, una pregunta que en un momento histórico uno no puede hacerse claro. uno tiene que preocuparse por temas más prácticos, más pragmáticos uh. hay otro, otra parte del libro que dice referencia a la, ne a la necesidad dice el hombre más fuerte es el que posee el menor número de necesidades a satisfacer esto este es un pensamiento tuyo caramba que vale un millón Sí, <risa> es un pensamiento poderoso en el sentido y en esa eh, frase específica me estoy refiriendo a necesidades físicas eh, y sí. más adelante en el libro menciono como a uh, un corredor por ejemplo que tenga más resistencia sería el más fuerte en el caso del soldado sería el que pudiera resistir Uh, por un mayor lapso de tiempo sin una cantidad de recursos pero luego eh, le doy como uh, un eh, haciendo un punto de inflexión a la propia teoría y digo que la necesidad espiritual y las necesidades espirituales a medida que sean más numerosas también contribuyen a esa fortaleza por un lado sería uh, o sea mi definición de fuerza en ese caso sería aumentar la cantidad de necesidades espirituales y disminuir la cantidad de necesidades físicas esa sería a grosso modo muy muy a, a priori mi definición de, de fuerza bueno pues eh, fíjense lo que lo, todo lo que este hombre está, está ha, ha escrito en este libro puede ser algo de una utilidad tremenda porque posiblemente usted pueda comprar el libro no para que usted lo lea sino para que se lo dé a leer a alguien a quien usted le interesa que lo lea verdad sí, que es sí? importante <risa> como como un, una manera de ser críticos hacia esa persona definitivamente y el libro, eh, ahora que lo menciona, me parece interesante aclarar que puede ser abordado sobre temas específicos. Independientemente, considero el libro una unidad, que toda sección está interrelacionada, uh, a, a cada lector le puede ser interesante más una sección que otra. Por esa razón, el lector puede abordar uh, diferentes secciones, uh, una por una, como desee, o la, la totalidad del libro, que es el objetivo inicial, que el, el lector pueda llevarse una idea general porque es imposible tratar un tema filosófico o crear una enciclopedia filosófica en un libro de unas 140 páginas no, y el problema es que eh, la, la persona que lo lee pues eh, está él mismo quizás conociendo el mal que está haciendo o el bien que está haciendo él, él, él tiene que decir bueno, pues, caramba yo, yo creo que estoy metiendo la pata ¿no? <risa> mira, hay, hay la valoración de la vida que también está aquí que dice que la búsqueda de la perfección no se permitirá encontrarla, pero logrará que tus objetivos sean cumplidos de una forma más eficiente. En un lenguaje popular, lo que eso significaría es situar el listón, situar tu expectativa en un nivel alto. Eso nunca es dañino. Nunca es dañino tener un sueño, nunca es dañino tener un proceso, un, un sueño ambicioso, a tener... A, un ansia de tratar de lograr algo que para tu vida va a ser mejor y uh, lo que me refiero en esa valoración de la vida es que eh, personalmente no, no creo que hayan uh, segundas vidas uh, muchos filósofos han, han sugerido oye yo, yo siempre tengo la esperanza de que haya mucha vida <risa> yo sé pero es esa, esa necesidad y ese miedo a dejar de existir lo que muchas veces crea ese tipo de ideas y muchas veces quizá uh, uh, estén en desacuerdo conmigo pero uh, posiblemente con a Pascal es un matemático, fue filósofo y Pascal tenía hablar de él, pero no lo conozco. Pascal tenía este libro Pensamientos y es un libro de muchos valores en, en muchos sentidos pero tenía básicamente esta idea que uh, si los ateos están en lo, en lo correcto o sea que no hay segundas vidas y demás entonces todos perdemos todo al final vamos a morir, así que todos perdimos todo. Del otro lado está, si los cristianos, él dice, si los cristianos están en lo cierto, los ateos perdieron todo, de igual manera, de hecho perdieron uh, más de lo que ganaron porque van al infierno, y los cristianos ganaron todo, porque van tienen acceso al paraíso. Es una apuesta, es un tipo de sí, uh, apuesta segura, pero uh, es una... Yo eso del, del infierno y el paraíso y eso yo no, lo, yo no lo veo bien, yo creo que si Dios es Dios, eh, Dios puede perdonar a todo el mundo, puede castigar a los, a los que se porten mal y puede ayudar a los que a los que. Yo se yo personalmente mal. tampoco lo creo, no creo que una una tendencia que tienda claro. a emular la paz pueda castigar un acto, bueno ni siquiera un acto, un pensamiento temporal, temporal una claro, opinión claro. con un castigo eterno. Claro. Como como como Dios va, va a dejar que que, que, que, se, que exista el infierno es y el diablo pinchando a la gente y dándole con con, con, con, los, con los aparatos eso que tiene. ¿Pero qué es eso? Sí. eso? Yo creo que eso Dios no lo puede admitir de ninguna manera. Yo soy católico porque, bueno, eh, soy católico porque mi familia era católica, porque fui a la escuela católica. Y entonces eh, sigo siendo católico. Pero hay cosas que, que yo analizo y que yo digo, caramba, esto, esto es de, de otros tiempos y de otras ideas que no... ...que está... ...volvemos a mi teoría de la evolución del, del proceso social... Ah, ...mi opinión sobre la segunda vida... ...es... ...si... ...uno piensa que la segunda vida existe... ...está descuidando la primera... ...y es básicamente el enfoque que le doy a ese libro... Exacto. ...y creo que... ...si la religión... Y, tu, ...y su creencia... ...le hace ser mejor ser humano... ...adelante... ...pero creo que todo ser humano en algún punto en su vida... Tiene que preguntarse y ponerse a prueba su creencia, y no es creer con fe ciega, sino basado en evidencia. Viste eh, este pastor que una vez dijo que si él le era presentada evidencia 100% confiable de que el universo había, sido crea, eh, había, había surgido hace 4.5 eh, millones de años, incluso más, algunos dicen 14, él aún creería crearía que la vida en la Tierra fue creada hace 6.000 años. De 6.000 a 4.5 millones de años, hay algún tiempo. O sea, uno tiene que basar su creencia en la evidencia porque creo que eh, tenemos que tratar de basarnos en la mayor cantidad de aspectos positivos pero aspectos también reales creo que es vital a nuestro sistema de pensamiento y a nuestro enfoque de estudio en general bueno en realidad eh, ojalá que sea como como, eh, como Dios ha querido o sea con lo que Dios nos ha dicho hasta ahora ¿no? yo eh, creo que si en algún momento hay evidencia de que dios existe, yo seré el primero en creer bueno, aquí, aquí tocaste algo, algo muy interesante sobre todo en este momento que aquí hay una guerrita política tremenda, ¿verdad? Sí. sobre la política uh -huh. eh, el poder es bueno hasta que se transforma en engreimiento, caramba, qué clase de sentencia esa para usarla en esta campaña política, mi amigo <risas> ah, mi eh, mi análisis de la política casi siempre ha, ha intentado ser muy teórico ah nunca me escudo en la política en un sentido extremadamente práctico pero sí, creo que la política uh, genera muchas veces la tiranía eh, la claro. política es este ambiente claro, claro. que empieza a inyectar eh, pequeñas dosis de poder en un mandatario X y eventualmente ese poder va creciendo ese engreimiento va creciendo y eventualmente se convierte en tiranía y la ironía del caso es que muchos de esos tiranos no se reconocen como tiranos Aún siéndolo. Ellos piensan que están. Hitler pensaba que él estaba haciendo uh, el, el trabajo de Dios por exterminar a los judíos. Saddam Hussein. Sí. Ahora mismo los, los, los, los líderes de los países árabes que están en conflicto, ¿verdad? Sí. Esos, esos individuos se creen que ellos son Dios de verdad. Y, y mira, son multimillonarios. Tienen dinero en todas partes del mundo que podían coger un avión, largarse. Y, y sin embargo están ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y la política como proceso creo que es mucho más poderosa. Que el dinero. Oye, tú sabes que todas las líneas están llenas aquí, parece que quieren hablar con nosotros, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo y entonces vamos, vamos a recibir una o dos llamadas, ¿eh? Por supuesto. ¿verdad? Y, y todos ustedes los que han oído hablar de la frase, ¿verdad? Este libro de Raúl Quintana, ¿eh? aquí está. Y está a la venta en todas las librerías que están anunciadas ahí en la pantalla. Le voy a poner en el aire, dígame, buenos días. Aloha. Buenos días. Buenos días, señora yo voy a felicitar a ese jovencito que habla precioso y sé que su libro es muy interesante eh, yo quiero decirle que le deseo lo mejor mucha suerte en esas cosas que él quiere llegar a llevar en el mundo y que me recuerda mucho un muchacho que yo quiero mucho para que él sepa mi nombre es Delia y lo estoy oyendo desde que empezó y me ha hecho vivir un momento muy feliz los felicito que Dios lo ayude a llegar a donde Él quiere y va a llegar yo creo que sí que va a llegar señora mucha, muchísimas gracias, muchísima gracias. Gracias. gracias bueno oye lamentablemente no tuvimos tiempo nada más que para para, para hacer, recibir una, una sola llamada eh, y entonces voy a, a repetirles verdad este libro está a la venta en la librería universal, librería impacto Amazon y Barnes Noble ok eh, tiene una, una sentencia formidable y yo creo que es muy bueno que ustedes puedan leerlo y analizar algún algún consejo para las personas sobre, sobre sí, el tema claro, del libro me, me gustaría hacer una aclaración final. No, adelante. Sí, uh, finalmente me gustaría aclarar que mi libro puede ser abordado como mencionaba anteriormente sobre temas específicos y no pretendo que el libro sea una nueva religión ni pretendo que sea una ley simplemente es nuevamente un llamado a la reflexión a ese saque usted sus propias conclusiones uh, me gustaría aclarar también que el libro es uh, o el resultado de mucho esfuerzo lo empecé a escribir desde que tenía 17 años me tomó tres años pero de edición han sido más de seis o sea, es un libro en el cual he tratado de llegar a, a cada lector de la mejor manera que he podido, he tratado de mantenerme eh, de una manera civilizada, he tratado de mantener respetos al lector aunque en algún tema siempre son propensos a inflamar las pasiones Entonces, eh, Seguro, seguro, eso eso es así. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, gracias eh, muchísimas gracias y te felicito de verdad por estos análisis que has hecho porque muchas personas necesitan conocer precisamente este libro, ¿verdad? Gracias. gracias. Nosotros regresamos en unos momentos con Patricia Poleo para hablar de Venezuela.